Buenos días, eh, en un mes vamos a empezar un retiro de tres meses de Vajrasattva, eh, donde estaremos eh, trabajando con las metodologías budistas para purificar nuestro karma. Y es una, un tipo de ingeniería interno eh, que al haber encontrado estos, estas herramientas nos permite hacer cambios profundos y significativos no solo para esta vida sino cambiando el karma que vamos a llevar a todas las vidas futuras y son eh, prácticas muy poderosas y eh, vamos a estar, vamos a ser 40 personas aproximadamente dentro del retiro pero queremos poder extender este proyecto lo más amplio posible. Y hay, um, estamos ofreciendo ese retiro a distancia a quienes han recibido la iniciación de Vajasaf, un empoderamiento formal en una ceremonia. Y uh, esto, um, esto es un requisito y es el único requisito. Eh, no necesitan haber hecho muchas postraciones ni, ni, ni cualquier otra, eh, otra cosa que puede ser relevante para las personas dentro del retiro. Para participar a distancia, solo haber tomado refugio, por supuesto, que es un requisito para la iniciación de vachasatva. Y dentro de ese retiro, eh, a distancia, eh, la... Su compromiso es de hacer la práctica de Vajrasatva todos los días y eh, estaremos usando eh, una sadhana, un texto que nos toma aproximadamente una hora que incluye un mala de recitación del mantra de Vajrasatva. Estaremos transmitiendo eh, todos los días una sesión, la sesión de la noche. Eh, que sería a las 8 horas mexicana. pero si no pueden entrar y participar en vivo pueden escuchar eh, la sesión, hacer la sesión escuchando la grabación que vamos a dejar colgada 24 horas y al otro día vamos a cambiar para la siguiente sesión, cosa que les permita a los que están en Europa, otros lugares o para quienes no es conveniente estar en vivo pueden hacerlo a la hora que quieran. Además de la sesión en vivo, vamos a tener eh, diferentes eh, herramientas y actividades disponibles. Vamos a tener un sitio solo para este retiro donde pueden acompañarse, eh, donde se conoce la comunidad que está practicando juntos forma comunidad y reconozca que es comunidad vamos a tener enseñanzas por rinkotuku porche tenemos ya videos tenemos un video que explica el significado del mantra vamos a estar colgando otro material para profundizarse en la práctica también vamos a tener eh, dos retiros de fin de semana en línea eh, y estos son mm -hmm el primer fin de semana en agosto que es el sábado y domingo que creo que es el 6 y 7 por ahí y el 21 y 22 de octubre. Y estos dos días pueden apartar esos fines de semana hacer la práctica eh, participando en línea con todo lo que hacemos dentro del Retiro. Y, eh, y vamos a colgar el horario, pueden tener más información sobre esto. Y durante ese primer fin de semana, retiro de fin de semana, sábado y domingo, pueden participar las horas que puedan y quieran ese fin de semana. Vamos a tener las instrucciones sobre cómo hacer la práctica. Y estas enseñanzas van a estar colgadas para poder escuchar después. Y otra cosa más que vamos a tener es eh, una serie de conferencias todos los sábados durante los tres meses sobre la vida de Milarepa y sus cantos para inspirarnos y para para inspirarnos básicamente um, esto es, uh, es obviamente es totalmente libre de costo como todo lo que hacemos en línea es uh, con el propósito de uh, acompañarnos en el camino es con el propósito de hacer lo más benéfico posible, lo más inclusivo posible excepto que esta práctica requiere la iniciación de Vajrasattva así que esto es un requisito, eh, pero aparte de esto de juntar nuestro karma, juntar nuestras aspiraciones y mover muchos obstáculos personales y colectivos eh, que, que ahora ya es el momento de mover. Y bienvenidos y espero verlos. El retiro es agosto, septiembre y octubre en este año y la información estará escrito en un enlace que van a encontrar debajo de la pantalla. Gracias.